Todos queremos sentirnos seguros cuando navegamos en la web. Es por eso que en Kaspersky, empresa líder mundial en seguridad informática, contamos con premiados y reconocidos productos para darte la tranquilidad que tú y tu familia necesitan. Protegiendo tu actividad online, al igual que tu información privada y los dispositivos con los que navegas en Internet. Con nuestra ayuda y respaldo podrás obtener un sistema de seguridad integral contra hackers, virus y malware, al igual que herramientas de protección de datos y seguridad total para pagos en línea. Todos los dispositivos de tu casa u oficina estarán protegidos con un solo clic. Buenísimo, ¿no?